FundersLive es una organización global, es, nace en Seattle en Estados Unidos y lo trajimos acá eh, junto al city leader Sergio de la Cerda en el 2018. La idea de Slide como tal es, es, es generar esta comunidad eh, a nivel global, eh, haciendo base en ciudades eh, concretas y, y que sean nexos reales en esas ciudades, en las cuales puede ser físico, pues esos son eventos presenciales, pero que, ten, que tenés toda la posibilidad de aprovechar la parte híbrida de, de tener streaming o de tener contacto con, con otros emprendedores en todas partes del mundo. El pitch dura 99 segundos, o sea, es un pitch cortito, eh, y después tienen cuatro minutos de preguntas y respuestas que hace el mismo público participamos tres veces digamos, primero participamos en la instancia de buenos aires que es la que vos conoces eh, después participamos en la instancia LATAM que éramos nosotros, había otro equipo de buenos aires también eh, y había otros, otras startups de otros lugares de LATAM ganamos ahí y ahí pasamos a la instancia internacional Digamos que éramos nosotros representando a la TAM, había una startup europea, dos estadounidenses y la quinta, no sé si era asiática.